Niños, niñas, jóvenes y adultos, todos alguna vez pasamos por situaciones desagradables y de mucho miedo, ya sea por el miedo a la inseguridad, a los robos o incluso a los secuestros. Ese miedo constante de salir al mundo exterior y no saber con qué circunstancias nos podríamos encontrar en el camino. ¿Eso se podría evitar? Hoy en día se han creado muchos métodos para poder evitar este tipo de situaciones, o al menos una parte, aunque a veces no es suficiente. No todos tienen las mismas oportunidades de aprender ni el tiempo requerido para eso. Y en este lugar entra Pulse. Pulse, o también conocido como pulsera antisecuestro, actúa como una pulsera de rescate, permitiendo enviar una alerta con tu localización a los contactos cercanos o también, ¿por qué no?, a tus contactos de confianza. Esto es ideal para los chicos, cuando están en una plaza o en lugares muy concurridos, o para quienes transiten estando solos por lugares inseguros. Con tan solo pulsar el botón adecuado tiene la posibilidad de llamar a emergencias médicas, a los bomberos o a la policía. Supongamos que acaba de sufrir un accidente automovilístico, tras el choque empieza a perder el conocimiento y no tiene tiempo de marcar en su teléfono para pedir ayuda. Para no perder tiempo puede apretar el botón de emergencias y así la ambulancia estaría en camino a tu ubicación. Lo mismo en el caso de que estés sufriendo un incendio en tu departamento o en tu casa. La rápida acción de pulsar un botón te brinda la posibilidad de contactarte con el departamento de bomberos más cercano y así poder ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible. Así que en conclusión, todo esto se podría evitar. Ahora tú tienes el control para poder hacerlo.